Hoy en día llevo mi cabello así porque es el que me recuerda todo ese amor que he cultivado para mí hacia mis raíces. Es el que me recuerda que soy una mujer libre, valiente y que es autónoma en la toma de sus decisiones. Y que este cabello no es un asunto desde lo estético únicamente, es un asunto de lucha desde mi interior para mostrar al mundo.